Buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer a quienes me convocaron. A ser protagonista. Gran protagonista o protagonista grande, no importa. Sea como sustantivo o como adjetivo, lo importante es que validan esta etapa tan interesante de nuestra vida. Me llamo María Silvia Machicot. El 28 de octubre, si Dios quiere, voy a cumplir 70 años. Soy abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, profesión que sigo ejerciendo con orgullo y con verdadera pasión. Me desempeñé como gerente de asuntos jurídicos de una importante empresa y durante muchísimos años, más de 40, lo hice. Con todo el fervor que hace a mi profesión. Hasta que una vez me di cuenta que mis enojos empezaban a superar mi paciencia. Y entonces empecé a relajar mi trabajo. Lo mismo hice con la docencia, que desarrollé en todos los niveles. Y también cuando me di cuenta que el enojo empezaba a superar la paciencia, dejé la docencia. Pero yo no quiero hablarles de hoy, hoy de mí. No. Porque no va a ser interesante y no sería ni siquiera divertido. Lo que sí quiero es que cuando termine mi charla puedan ver los antecedentes que van a figurar seguramente, donde van a poder ver mis detalles de todas aquellas cosas que no me enojan, que no me hacen perder la paciencia y que hago. Realmente con mucha satisfacción. Los dejo después con esa lectura. Pero ahora no les voy a contar mi historia. Porque les vuelvo a decir, no va a ser ni divertido ni entretenido. Les voy a contar la historia de una amiga muy cercana. Que conozco hace tantos años como los que tengo. Pero es mi compañera de andanzas, de aventuras de cada día, no siempre nos llevamos bien, hablamos todos los días, y bastante. Tiene tres hijos, dos viven en el extranjero, y una a unos cuantos kilómetros de esta ciudad, que es la que nos regaló dos nietos. Está transitando una situación especial, una novedad como la que están transitando tantos, una novedad que se llama soledad, que debe aprender cada día, paso a paso, sin prisa y sin pausa. Pero en este momento de abrupta pandemia y una cuarentena tremenda, frontalmente se le expuso esa soledad de manera muy inesperada y desesperante. Y en ese devenir de acontecimientos, con nombre de virus, se llevó el amor de su vida. Y a ella, luego de una lenta recuperación, le regaló la oportunidad de seguir viviendo. A partir de esa situación, todas las mañanas, cuando se levanta, tiene que hacer una elección muy difícil. Tiene dos caminos. Y hablo de presente porque cada día cuando se levanta, elige. Y tiene, como les dije, dos opciones. Es Como una competencia, como una lucha tentadora cada mañana, cada vez que se despierta. El debate se centra en algo tan simple como difícil, que es la elección. Toda elección en la vida es complicada y esta lo es mucho, o se entrega a la enfermedad de la tristeza como una enfermedad incurable, con tratamiento prolongado, con un diagnóstico reservado, o la acepta como una dolencia más de las tantas que tiene a esta altura de su vida, con alguna medicación, algún tratamiento médico, alguna consulta, despacio muy despacio, tratando de que la afluencia espontánea de lágrimas que la fueron llenando, cada vez sean más espaciadas y la añoranza se transforme en recuerdos, en buenos momentos. Lo sabe difícil, pero también, también lo sabe posible. Y en eso, en eso radica su empeño y su desafío de todos los días. De imaginar la soledad como una extraña, como una desconocida. Es más, pudo pensar que nunca tendría que conocerla. Pero un día se le presentó frontal, desafiante, irrumpiendo, sin permiso. Y sin tocar el timbre tuvo que abrirle la puerta de su casa porque en realidad es una compañera permanente. Le dio la llave, la presentó a los vecinos, a los amigos, a los familiares, y cada día se descubren y se dan nuevas oportunidades. Yo sé que esto le debe pasar a un montón de gente, pero ustedes incluso debe haber un montón de gente sola por distintas causas, es más, debe haber hasta viudos, pero esta es una viuda especial, ¿y saben por qué es una viuda especial? Porque es mi amiga, ella no quiere enfermarse de soledad, quiere convivir con la soledad, y eso es un buen inicio, no es poca cosa. A través de su historia, desde ya les digo que me dio permiso a contarla, me puse a, y me detuve puntualmente en un detalle, el transcurso del tiempo, el transcurso de su tiempo personal y me di cuenta que esa relación es inversamente proporcional a la edad, o al menos lo ha sido para ella y ahora esta soledad le regala un tiempo extenso, abrumador, desafiante. Con tantas despedidas como ha tenido, el tiempo hoy le dice, hola, acá estoy. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Mm. Dicen que las mujeres, y ahí sí me incluyo, somos capaces de multiplicarnos y hacer una, dos, tres, diez cosas al mismo tiempo. Podemos pensar, hacer, y seguramente lo hagamos bien. Y hasta sorprendemos a los desprevenidos que nos siguen mirando. Es cierto, y al menos ella lo ha podido hacer, en tantos roles como iban surgiendo, como se iban pidiendo. Llegó a estirar el día en logros insólitos, y a responder pedidos diversos, de origen y de destino. Y yo fui testigo. Supe que se bañaba a las 4 de la mañana, obviamente con la ayuda incondicional de su familia, de su marido y de la entrañable María, su ayudante permanente, que hoy incluso es uno de sus grandes afectos. Más allá de la distancia. Y siempre tuvo que luchar con las desventajas de ser mujer en aquella época, donde tener un cargo como de gerente, la hacía permanentemente tener que salvar estilos y eficiencia. Siempre contaba que cuando entró a trabajar a sus 23 años, era buena, joven y virgen. Y también agregaba que había perdido las tres cosas, pero no todas en el mismo lugar. Yo sé que no es un atributo personal de ella, que no merece felicitaciones, que debe haber millones de casos iguales. Es muy común, es muy habitual que nadie lo viera. Y tampoco era necesario que se lo agradecieran. Pero era feliz, porque trabajaba en lo que le gustaba, tenía una familia maravillosa, y por más vertiginosa que fuera, lo disfrutaba. Un día estaba muy cansada y me preguntó, María Silvia, ¿vos estás segura que el día tiene 24 horas? Porque a mí no me alcanza. ¿Y quieren que les diga una cosa? No le pude contestar. Seguramente muchos de ustedes se deben sentir totalmente identificados con esto. Y así debería ser. Ella podía... Y ese poder la hacía más exigente, más cotidiana, tenía una frase puntual. El no ya lo tengo. Y ahí avanzaba en el logro y por lo general lo obtenía. Llenar la heladera, pasando por las mochilas, el escritorio, las carpetas, los tribunales, los controles médicos, las charlas cómplices, sin dejar las noches de intimidad. Todo lo hacía. Trabajo, hogar. Pero sin queja, les vuelvo a decir, había solo felicidad en ese desafío diario. Habrá mucho que reprocharle, no hay ninguna duda de eso. Y uno habrá querido que fuera distinta, o que fuera mejor, o que fuera de otra manera. Pero esta es la que fue. Y aquello... Hacía era lo mejor que podía. Corría a darle la teta al bebé de turno y cuando a veces lo llamaban del colegio que había un lastimado, llamaba a la ambulancia y seguramente llegaba antes que la ambulancia al colegio. Y abrazaba a su hijo enfermo o lastimado con desesperación. Llegaba a pelearse con medio mundo para sus logros, pero su objetivo fundamental era su familia. Siempre lo fue. Participó de cuanto acto escolar se le presentaba. Nunca supo coser ni bordar, pero siempre fue una campeona para abrir las puertas e ir a jugar. Si tuviera una segunda vida, seguramente habría un montón de cosas que no haría. Y un montón de cosas que cambiaría. Y un montón de cosas nuevas y también un montón de cosas en las que volvería a equivocarse, pero seguramente no tendría una tercera vida. En todo este remolino, el desgaste no estaba incluido en el combo de su vida. Todo crecía, las alegrías y los problemas, pero no estaba contemplado en que envejeciera. Si lo que mostraba el devenir eran las denominaciones, las de hija de sus padres cuando sus padres envejecieron. La de novia, la de esposa, la de compañera, la de madre, la de amiga, la de abuela. Y ahí, ahí cuando llegó al de abuela es cuando se dio cuenta que realmente el tiempo es el que le había pasado. Llegó un momento en que esa abrumadora figura multiplicadora empezó a dar espacio a nuevos momentos descolgados, en los que muchas veces no sabía qué hacer. Le sobraba el tiempo o tal vez lo empezó a manejar de otra manera. Y realmente empezó a disfrutarlo, con un poquito de miedo, porque a veces pensaba que la estaban engañando. Y tuvo la suerte de poder tener mucho tiempo de ese último con el compañero de su vida. Con el que, por casi 45 años, estuvo. Lástima que esa nueva capacidad de tener más tiempo no se correspondía con la edad. Y surgió así, sin permiso, porque era diferente. Pero bueno, así suceden las cosas, por más que uno quiera armar su futuro o idealizarlo. Lamentablemente, se dio cuenta que a mayor tiempo, mayor soledad y mayor edad. Y allí la relación ya no fue inversamente proporcional, no, fue directamente proporcional. Y mientras la soledad era elegida o con el vuelo de los hijos, todo iba bien, iba muy bien. Pero un día, casi con la inquietud que tenía cada palabra que iba a decir, se atrevió a comentarle a su marido, con miedo, anticipando el temor que tenían decirlo, que realmente tenían miedo de lo bien que estaban. Y esa fue la perdición, la debacle. No me digan si fue premonición, superstición, coincidencia, no sé. Pero ahí... Como a todos, se nos empezó a derrumbar el mundo, de manera literal. Y así el gran problema apareció de golpe, frontal, y no estando preparada. Cruel, dominante, con una soledad absoluta. Y esa mujer multiplicada no pudo sumar y solo restó. En ese desmedido vivir de roles infinitos, nadie le enseñó el rol de esa soledad nueva. Y menos esa soledad de viuda. Entonces es como que tuvo la obligación de decidir que no podía permitirse el arrebato de una realidad de lamentos. No, era cuestión de tener creatividad, actitud y ahí empezó a buscar no siempre encontró espacios amigables que aceptaran lo que es ni cómo era ni cómo hacía pero también supo que no tenía que obsesionarse en los cambios porque a veces los cambios son imposibles llegó un momento en que todos esos roles casi mágicos que la distinguían se empezaron a transformar en elecciones propias, decididas, sin prisa, sin pausa, adivinadas en el día a día, de a poco, como quisieran y como pudieran. Desde el único lugar en el que se encuentra. Seguirá siendo sin ninguna duda madre, abuela, profesional, Amiga, hará todo lo que la gratifique, como actuar, escribir, bailar, escuchar música clásica y a veces hasta cantar. También llorar, llorar y enojarse, reprochar y pedir explicaciones que nunca le dan. Solo dejó de ser esposa. Porque de repente sin preguntar, sin pedir opinión, la transformaron en viuda. Y ahora, ahora vive con esa viuda a la que le tuvo que dar la llave. Ustedes saben una cosa, no habían pasado 24 horas y toda la documentación, todos los sitios de la web... Los bancos, el ANSES, la FIP, todos cambiaron automáticamente su estado de casada a viuda. Fue impactante. La calificaron sin aviso. Hay millones de personas en la misma situación, no tengo duda de eso. Pero esta situación es solo de ella. Nada ni nadie Puede entender lo que le pasa, porque esto nos pasa a cada uno de manera personal. La mejor frase que recibió cuando murió su esposo fue «No sé qué decirte» y ella le contestó «Y lo bien que haces». Efectivamente, cada historia es propia y no hay parecidos con otras, Así quiere ella que sea, para poder aceptarla, sentirla, y si puede, adecuarla a cada minuto de cada día en que se levante. Tienen que dejarla estar triste, no le den cátedra de viudez. no pretendan ponerse en el lugar de ella, es un lugar que no les pertenece, su soledad tiene nombre, apellido, peso, altura, dirección, recuerdos, deseos. Es de ella, no tiene por qué compartirla. La mágica multiplicación de hace muchos años, hoy es pues una simple operación. Y casi seguro que con un abaco nada más, tal vez pueda aprender a resolver los años que le quedan. Gracias por entenderla. Está en pleno proceso. Le dijeron que eso se llama resiliencia. Uf, qué nombre más difícil, resiliencia. Tan difícil como el desafío. Esta es la historia que les quise contar con el permiso de mi amiga. Y no olviden que mañana, mañana será otro día y hay que elegir nuevamente un camino. Gracias.